Bueno, todo empezó cuando, platicando con Francis, me mencionó si podía ayudarle sobre el proyecto de adoptar un creek. Entonces le dije que me platicara más acerca de qué se trataba. Y ella me dijo que era tratar de mantener el área del creek limpia porque había mucha basura, y junto con otras personas, que es Elena y Enedina, trabajamos juntas para tratar de mantener el área limpia y estuvimos limpiando, se limpiaba tres veces por año, junto con muchas personas, pero después pasó lo de la pandemia y pues fue algo que paró por completo eh, el, la actividad. Después de eso los conocí, Francis me, me presentó a, al maestro y me platicó del proyecto y me pareció fantástico y bueno estamos aquí going back to the very beginning uh, so before this before I find out you know any of this stuff uh, I was working on a little project for my park rangers um, so we were doing a little project called story maps GIS You're probably very familiar with that uh, so I was working on that on Dove Springs Rec Recreation Center uh, so we were studying that. And then we got in contact with Francis. I did a little interview with her, uh, type of email interview, uh, you know, because of COVID. So, I had an interview with her. Um, she told me the story about you know, Dub Springs. You know, it's community. It's uh, you know, damaged by the flood and all that. So she invites me to this this type of project uh, with UT, so with y'all. Um, and then my boss told me, and then. It sounded really cool. It sounded really exciting because we we're actually doing something for the, the Springs community, and I thought it was an amazing opportunity to get you know to help around and you know try my best with everything. El que haya más más áreas verdes para que la gente camine y para que bajen sus sus niveles de colesterol, de diabetes, para que no haya depresiones, para que la gente se sienta tranquila, que haya más salud. Eso es lo que me involucro más. Mm, al igual para mí, para mí, mi salud también, al igual también para conocer más gente, para oír más opiniones, para conocer de otros parques que yo no conocía y, y este, ¿cómo le explico? Y sentirme pues este, que estoy haciendo un, un granito de arena para este lugar, para que estemos un lugar saludable y conocidos unos a otros.